Luego del incidente ocurrido en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde cámaras de vigilancia captaron el momento en que una mujer con machete en mano trata de agredir a su expareja en un centro de bebidas. Hoy la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente conoció medida de coerción. A su salida, Francisco García no ofreció mayores detalles a los medios, en tanto que el abogado Freddy Fañas manifestó